En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. El Censo 2020 demuestra abandono dominicano del Alto Manhattan. Es el tema que tengo para hoy y quiero compartir con ustedes. Si se revisan en frío los resultados del Censo 2020 2020, hay dos datos muy claros que tienen que ver con la presencia del grupo hispano mayoritario en la ciudad de Nueva York, los dominicanos. Primero, de los 197 vecindarios residenciales en los cinco condados, Washington Heights, e Inwood fueron los únicos que vieron disminuciones de su población del 5% o más. Y segundo, en esas localidades que son el epicentro de la inmigración quisqueyana en la gran manzana, que incluso ha recibido la denominación en Google Maps de la pequeña República Dominicana, el conteo poblacional demuestra que en los últimos 10 años llegaron unos nuevos vecinos, los blancos. En total, más de 17.000 hispanos abandonaron Washington Heights, entiéndase, el Alto Manhattan o Mango City, e Inwood entre el 2010 y el 2020. Pero por otro lado, los dos vecindarios ganaron 4.824 personas blancas en este mismo periodo. La población afroamericana de estas localidades se mantuvieron relativamente estables durante esa década, pero disminuyó ligeramente. La interpretación más popular de esta tendencia de desplazamiento poblacional está en la voz, casi al unísono de la mayoría de los residentes de cualquier calle de este eje del Alto Manhattan. La renta ha aumentado muchísimo. Los dominicanos se están mudando para el Bronx, Filadelfia y Conérico espantados por los precios de un apartamento de una habitación en el Alto Manhattan. Los inmigrantes dominicanos del Alto Manhattan han visto cómo sus connacionales prefieren optar por apartamentos o casas más grandes en las afueras por un precio más razonable y esa estampida es fruto de la mala dirección de los funcionarios electos encabezados por el congresista Adriano Espaillat, a quien el cargo le quedó demasiado grande. Los expertos urbanísticos denominan la situación como gentrificación y ocurre especialmente en vecindarios de Manhattan y Brooklyn. Se trata de un esquema en donde los valores de algunos inmuebles se disparan, lo cual desplaza a residentes pobres y blanquea la composición racial de las minorías tradicionales. Veamos el Distrito Comunitario 12 y cómo perdió su población. El Distrito 12 que lo maneja, lo manipula Adriano Espaillat y Danis Rodríguez y la asambleísta, Carmen de la Rosa, con base al informe Censal, el Distrito Comunitario 12, que está compuesto por Washington Heights e Inwood, perdió 9.800 residentes del 2010 al 2020, lo cual significa que fue uno de los dos únicos distritos comunitarios que vieron una disminución significativa de la población en la ciudad de Nueva York. Aunque esto se amplió masivamente a raíz del COVID-19, donde la estampida fue descomunal. Y eso no se cuantifica en el informe del censo de población, muy accidentado por cierto. Para que tengan una idea, un muequito de una habitación pequeñita ya pasa los 1.500 dólares hasta una habitación, la renta en más de 200 semanales. Esto ha forzado a los dominicanos, principalmente, a optar por lo más cercano, el condado del Bronx, con más miseria que la que se refleja en el Alto Manhattan, por la dejadez y la falta de voluntad de políticos miopes como Adriano Espaillat y Danis Rodríguez, Carmen de la Rosa y una que otra camada de líderes sin visión y sin formación de ninguna índole, ni académica, ni institucional, ni educativa, porque son líderes a lo carajo veidile, carajos a la vela que solamente andan buscando un sello que le dé poder para demostrar que ellos son grandes. Pero después de eso, en la cabeza, Alas de cucarachas con patita de grillos Hay otras visiones Los precios de la renta No aparecen en el informe del censo Si se hacen otros sondeos Como el único detonante de la movilización De los dominicanos desde el alto Manhattan A otros condados e incluso estados La presencia dominicana en Nueva York Se remonta a principios del siglo XX pero el proceso de migración se acentuó significativamente a partir de la década de 1960, ya que miles huyeron del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Hay algunos números que apuntan a que la búsqueda de otras oportunidades por el aumento de los niveles de escolaridad también tienen algo que ver en los cambios demográficos del epicentro neoyorquino de la migración dominicana. Esto ha motivado una rápida movida. En los nuevos edificios y en los remodelados se necesita un ingreso anual de 90 mil dólares para poder vivir. Y recordemos que nuestra comunidad es básicamente obrera que con mucho esfuerzo puede llegar a los 45 mil dólares anuales. Observemos cómo los emprendimientos comerciales pequeños empezaron a cerrar también por el alto precio de la renta. Ya antes de la pandemia, veíamos en la avenida San Nicolás y Audubon un cementerio de negocios cerrados. Eso tuvo un efecto terrible en nuestras familias de pequeños comerciantes y los políticos encumbrados. Nada hicieron ni hacen por defender a la comunidad a no ser un proceso de figureo y manipulación. Y es que muchos pequeños y medianos comerciantes dominicanos han tenido que cerrar porque el costo del alquiler se disparó en 300% de la noche a la mañana. Muchos también se fueron del área por la violencia que ha aumentado considerablemente porque no quieren que los hijos se le dañen con las bandas Gente mayor que se va huyendo del frío y prefiere Florida. Otros que se superaron y viven en áreas lujosas de la ciudad. Piensa, hay de todo, pero es una estampida a fin de cuentas. ¿Qué arrojó realmente el Censo 2020? 11% de pérdida de población se registró en el área norte de Washington Heights. 16% de pérdida de población se registró en el área sur de Washington Heights. 49.059 era el total de la población que se denominaba como hispana en Washington Heights en el censo 2010, en el conteo del 2020. Esa cifra disminuyó a 43.832. 5.227 hispanos menos en los últimos 10 años con base a los datos estadísticos que muestra el último censo en Mangusiri. 27952 eran los residentes de origen hispano en Inwood, de acuerdo al conteo del 2010. Ahora, el más reciente censo determinó que ese grupo étnico asciende a 24951 personas. 3001 latinos menos se consideran que residen en esa localidad del Alto Manhattan uno de los hogares más importantes de la familia dominicana en la Gran Manzana. 0.2% fue la disminución de la población hispana en Manhattan, el único condado que de acuerdo al censo 2020 perdió población. Indudablemente vamos de mal en peor porque los políticos que tenemos, encabezado por el más mediocre de los políticos dominicanos, Adriano Espaillat, se le va el tiempo en figureo, en fotografía y en creerse que él es un diputado dominicano cuando es un congresista americano. El Capitolio se ha quedado demasiado grande. Gracias. Recuérdense, síganos aquí en TVNCTV. Hasta entonces. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros. ¡Marcamos la diferencia!